¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este hermosísimo canal. Una disculpa, de verdad, una enorme disculpa por no subirles contenido o por no... Sí, básicamente por no traerles contenido. Eh, me tomé un pequeño receso... Y ya, ahora sí, ya vengo con todo a reseñarles libros y hablarles de cosas, de temas increíbles. Ya eh, lo estoy agendando, ya estoy escribiendo algunas ideas y la verdad es que vengo muy motivada, amigos. Uh -huh. Prometo ya no fallar. El día de hoy vengo a hablarles de un libro eh, muy especial. Un libro que llegó a mis manos de una manera muy peculiar. De hecho, vi un post en Clara Cuevas y se me hizo muy interesante la portada. Es este, este libro. Y se llama Mario en 13 años para siempre. Y trata de una niña de 13 años que vive en Francia y que sufre bullying en la escuela. Este libro eh, me costó un poco terminarlo, no porque el, la lectura o el contenido fuera muy complicado de entender sino porque tiene una gran carga emocional las primeras páginas eran eran fáciles de leer pero conforme iba avanzando la historia se me hacía muy difícil de comprender cómo existen personas así voy a hablarles de este libro Marion se ha sentido mal durante varios varios días eh, sale temprano de la escuela le duele el estómago finge que está enferma y muchas otras cosas más, así que un día eh, guarda reposo en su casa y su mamá decide salir con una amiga ese día, eh, muy temprano, dejarles a dejarle unas cosas a una amiga, pero la mamá está como con ese pendiente de que ay no la quiero dejar solita porque pues se puede sentir mal, puede ocupar algo en la casa, entonces pues la mamá sale y... Siente ese, tiene ese presentimiento que todas las mamás tienen. Así que regresa un poco más temprano y cuando regresa ve a su hija pues muerta y a su celular a un ladito colgado también. Y pues ese es el fin de la vida de Mario El comienzo de cosas que la familia de Mario no sabía, no tenía ni la menor idea. Comienza a indagar un poco más, a saber por qué su hija tomó la cruda decisión de quitarse la vida. Surge una carta en la cual escribe los nombres de las personas que la lastimaron y encuentran su laptop, su celular y en ella un sinfín de mensajes que le llegaban, donde la amenazaban de muerte, donde la lastimaban, la herían eh, psicológicamente. Después un poco más indagando se da cuenta de que su hija realmente sufría yendo a la escuela ...de que no quería seguir yendo, que la trataban muy mal... ...y aquí hay un punto el cual no logro comprender todavía... ...o a lo mejor sí, pero es que no puedo entender cómo hay personas así... ...la niña estaba sufriendo bullying y nadie hacía absolutamente nada... ...solamente los papás que en algún momento de, de, de su vida... Eh, ...sí notaron como que iba mal en tal cosa... Entonces decidieron como que cambiarla y todo eso, pero pues los directores le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Eh, vamos a tratar de acomodar las cosas y ya vemos qué onda. Eh, la niña sufría de mucho bullying, de mucho acoso y ningún profesor lo paraba, no decía nada. Los niños, eran, los niños de su salón eran tan rebeldes que hasta los mismos profesores se sentían muy mal y ya no querían ir tampoco a... Um, Ay, es que la historia es muy, muy fuerte. Este libro eh, habla de todo lo que la familia de Marion sufrió después de la muerte de su hija. Los mismos padres no se habían dado cuenta de las pequeñas cositas o llamadas de atención que ella daba. Que decía, hey, me siento mal, estoy así, eh, me siento así. Y los papás como que lo veían muy normal. Uh... Los papás de ella eran muy amorosos con ella, ella era una niña educada, disciplinada, amable, sonriente, feliz, todo lo que un niño a esa edad es y existe tanta maldad en el mundo. Ni siquiera los amigos de la niña eh, fueron a su sepelio, ni siquiera le mandaron condolencias a los papás no recibieron una flor, no recibieron ni siquiera ni una carta ni ayuda de la misma escuela o sea todos les dieron la espalda y creían que la niña estaba loca que se había matado nada más porque sí y sentí una gran impotencia por la familia y por esos momentos tan feos, tan crudos que estaban viviendo y que ellos no sabían el por qué había pasado solamente sabían que habían perdido a una niña, a su hijita y que ya no iba a regresar Um, con todo esto, eh, la familia tomó muchísima fuerza y crea, creó una fundación la cual ayuda a niños eh, y a familias que han sufrido de, de bullying y han sufrido, eh, no sé, que a sus hijos se han muerto. Ellos les brindan el apoyo que en su momento a esta familia no les dieron, entonces ellos tratan como de orientarlos, tratan de que vean una salida y... También el gran valor que tuvo la familia y más la mamá de Marion para escribir este libro, porque de verdad aquí relata absolutamente todo, desde cómo es que la vio, de que trataba de que despertara, después los días siguientes y los meses continuos y todavía el año en que eh, buscaba respuestas, personas que después se le acercaban y decían que que necesitaban saber si su, si su hijo estaba en esa carta en la que su hija había escrito. Este libro habla de la realidad que viven todos los adolescentes, todos los niños hoy día y que debemos estar más alertas como, como autoridad, como padre de familia, como maestro, como, como lo que sea. Y, y darnos cuenta de esas pequeñas cositas y tratar de ayudar a ese niño, a esa niña, a, pues a quien esté sufriendo. Si tú que me estás viendo sufres de bullying o acoso en la escuela o acoso laboral o acoso en cualquier lado, de verdad, denúncialo, alza la voz, no te quedes callado. Si se lo dices a, no sé, a tu profesor y no te hace caso, ve con alguien más arriba, con un directivo o con alguien aún muchísimo más grande. Ve con tus papás, tenle, las, tenle la confianza necesaria a tus papás para poder hablar de esto porque estoy segura que ellos van a saber manejar esta situación. Perdón si esta reseña o hablar de este libro fue muy corta, de verdad, perdón, pero espero que si les gusta, les llama la atención leer este libro, de verdad, háganlo. Eh, si quieren regalárselo a alguien también regálenselo porque es un libro que de verdad amerita estar en una estantería estar eh, que más personas lean este libro espero que les haya gustado mucho este video aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan y para que charlemos acerca de este libro o de otros más y todo eso um, y ya, yeah, espero que sean muy felices amense, quiéranse por siempre en la vida y ya, nos vemos en el siguiente video.